Prueba interactiva, el fundamento pedagógico es correcto. De la actividad de aprendizaje 3 del curso corto virtual e inducción a procesos pedagógicos. Encima de aprendizaje, en esta etapa del proceso formativo, tiene preparado para usted la prueba interactiva, el fundamento pedagógico es correcto. Desarrolla esta prueba interactiva relacionada a con todos los contenidos del material de aprendizaje 3. Dicha actividad le presentará un cuestionario que permitirá evidenciar el nivel de apropiación conceptual y teórico que posee hasta el momento sobre el tema central de este momento de aprendizaje. Muy buena suerte. Recuerde que esta prueba se le puede realizar solo dos veces es inicial, debe completarla. El fundamento pedagógico es correcto. Prueba interactiva 3. Aprendiz, ahora poder identificar sus conocimientos en proceso de enseñanza. Aprendizaje al desarrollar la actividad interactiva, que tal correcto, a de que enunciados en los que si son verdaderos o falsos. Primero, el principio de integralidad concibe la formación como un equilibrio entre lo tecnológico y lo social. El aprendizaje autónomo está directamente relacionado con los estilos y estrategias de aprendizaje. Etimológicamente la palabra didáctica proviene del griego y quiere decir arte de enseñar. Las evidencias de desempeño pueden ser reales como simuladas. Las siglas FP corresponden al Estatuto de formación Profesional Integral. La formación para el trabajo es un proceso en el cual se cobra una mensualidad. 7. Aprender a aprender involucra la ciencia, tecnología y técnica en función del desempeño en un sector productivo, verdadero o falso. El principio de pertinencia consiste en llegar a lugares más alejados del país y la población con bajos recursos, verdadero o falso. El modelo pedagógico Sena es la formación por tradiciones. Y por último, el desarrollo humano hace parte del elemento competencia de una premisa para la formación, verdadero o falso. felicidades ha cumplido satisfactoriamente el objetivo. Lo contrario terminaríamos, salir y ya cerremos y listo.